llegó el momento del tema del día, la toma de decisiones en las mujeres, un tema más que común porque las mujeres ya del hecho de tener familia, de formar un hogar, ya empiezan a tomar decisiones a temprana edad. Creo que también los hombres lo hacen a temprana edad, pero en la mujer es como más marcado. Pero eso lo van a decir las chicas en la mesa del debate. La toma de decisión de las mujeres. ¿Qué comemos? Hasta esa sí. pavada, ¿no? En eso no me pides Exacto. decisiones. <risa> no, no, no. No sí. podría tomar una decisión en qué comemos. Poquito. No, Pero viste no, que no como, tomamos no decisiones. directamente. Tomamos decisiones en absolutamente todo. ¿Qué comemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo salimos? Continuamente estamos claro. tomando decisiones. Sí, todo el tiempo. Por eso me pareció un tema genial como para traerlo a la mesa y discutirlo. Amén de las decisiones, como hablábamos, de vida, de qué profesión voy a seguir, eh, me caso, no me caso, claro. sigo soltera, tengo un hijo, no tengo un hijo. Me separo. ¿No? Me separo, eso también. Uh. Tantas decisiones que tenemos que tomar eh, en la vida. Eh, viajo, no viajo, no claro. no voy, no voy sola, no me voy sola. Claro. Bueno, pero bueno, son... somos una máquina de decidir constantemente. Por ahí, eh, <coughs> yo sí, justo. No todos. hay gente No de la todos. Que pero bueno, a, es, a esa discusión iba. Sí. El que no decide. Claro, vamos, ¿sí? a, vamos a separar porque hay decisiones pequeñas que, como por ejemplo dijimos, eh, la decisión de qué me pongo no me pongo, yo creo que todos sí. decidimos que nos vamos a poner. Es una decisión fácil y sencilla. Eh, no es una decisión fácil y sencilla, nosotras por ahí nosotros. No, no, más ahí, fácil claro. pero todos digo, tomamos esas decisiones. Hay que ver las decisiones porque es un cotidiano un, y un diario, un, claro. Un ¿no? cotidiano y un diario también, en qué comemos. Yo te digo, a mí me decís tomar una decisión en qué comemos y olvídate, no la puedo tomar ni por casualidad. O sea, come sí. lo que quieras, te digo, yo voy a comer lo que, pero pero es un diario y un cotidiano, como decís vos. Pero por ahí hay decisiones más importantes, como estábamos hablando en el backstage del, sí. de esto, de que. Es, eh, ¿Qué nos causa tomar esa decisión, ¿no? Eh, esa decisión tan importante como es, ¿me caso? Claro. Es una decisión. ¿Me separo? Acá. ¿Me voy a vivir a un lugar? Sí, este, bueno, un ahí quería estás... yo contar por ahí claro. mi, mi experiencia ver, personal. Eh, <coughs> hace 22 años que vivo acá en Pinamar, ya hace un montón, cuando decidí hacerlo, lo decidí por una cuestión de inseguridad en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires yo tenía una vida muy fashion. Trabajaba en la moda, trabajaba hacía micros en la tele, trabajaba en Canal 13, trabajaba en América. Fiestas, Ey, so desfile. Ay, sí, cari, He firmado autógrafo y todo. Mira, la gente no lo sabe. Qué, <risa> <risa> Qué época, Dios mío. Eh, a ver, vuelvo. Esa vida maravillosa que yo tenía allá, llegó un momento que por este acto de inseguridad, dije... ¿Qué pasó? Vino mi pareja y me dijo, "Nos vamos a vivir a Pinamar." La incertidumbre, el miedo y todo lo que acarrea. Esa decisión fue terrible para mí. ¿Por qué? Porque ah, A era... vos acompañaste, pero como que ya la decisión venía tomada. No, no, claro. No, no, no, o no. Sea, él ya no, había no venía, decidido. yo lo decidía. Ah, yo lo decidía. Por eso Puso en tus manos una... la decisión de que él él lo de, vos, él decidió, o sabiendo que vos te ibas. Que, él que decidió iba. lo que él quería y me dijo, yo me quiero ir. Dejó en mis manos lo que yo quería hacer, mm. que me pareció correcto y bien, está bárbaro. Pero imagínate dos caminos, el mundo, el camino de la vida fashion, el brillo y las fiestas, a venir a una ciudad que hace donde 22 hace 22 años, años éramos 12.000 habitantes y en invierno creo que corrían los fardos de por la calle. Era increíble, no sí. quedaba nada en marzo acá. Esa decisión para mí fue terrible, terrible, con mi hijo, mi, mi hijo más grande, de cuatro años. Ahora bien, me senté y planteé, planteé en mi vida que es más importante, por eso digo la importancia de saber qué es lo que uno quiere, a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, cuál mm. es tu meta. Y planteé la importancia de lo que para mí era una vida bien, una vida cómoda, una vida en paz. Entonces, mire, dije, brillo, salida, sí, Buenos Aires, ¿entendés? Con una ciudad de Pinamar donde o me daba de paz, bonos, o sea, no Claro, yo tenía un diario no y verdad, venía verdad. a trabajar todos los veranos. Pero en invierno no lo sabía. ¿Qué? no sabía cómo era la vida. No sabía cómo era la vida. Pero sí sabía que venía un pueblo en marzo donde no quedaba nada. Un pueblo fantasma. O sea, el cambio era muy, era muy extremo. Era un camino o el otro. Y la decisión en el medio. Obviamente que ya saben cuál elegí porque hace 22 años que estoy acá. Pero ¿qué me motivó? Me motivó en ese momento mi familia. ¿Y te arrepentiste en algún momento? ¿O dudaste? Dudé, dudé. ¿Por qué? Porque siempre volver a Buenos Aires. Y a ver, volver a Buenos Aires y volver al brillo de la ciudad es encantador. Buscar y que encima viajas también seguido y disfrutas de muchos eventos allá, es encantador. Pero con ganas de volver. Pero a los cinco días decime si sí. no te pasa. Sí. Ya querés volver. Sí. Es demasiado. Yo tres que yo no me lo banco sí. a la ciudad. No, el ritmo de allá claro. el tiempo que perdés en el tráfico y eso. O sea, sí, es maravilloso. Pero yo siempre digo, no podés hacer todo, o sea, disfrutar. Tenés un montón de cosas para hacer, pero en la vorágine y en el tiempo que uno pierde en lo cotidiano, eh, no podés hacer tanto, o sea, de obras. Pues, exacto, es exacto. Bueno, entonces iba a la decisión. La decisión que tomé, imagínense que toda la familia, vos estás loca, ¿cómo vas a cambiar un mundo? en el que vivís, que ganás plata, ganas muy bien, a la nada mía, a no trabajar más. Porque ya sabía que en Pinamar, sí. chicas, hace 22 años, no habían eventos, no habían desfiles, no había nada más que Jordano en el verano cuando venía y hacíamos los desfiles. Claro. Pero era un mundo totalmente distinto. Si hoy me pongo a pensar y digo, me equivoqué de elección, y no porque era lo que yo quería en ese momento. En ese momento lo único que tenía en mi cabeza era el bienestar de mi hijo. Mm. Por eso me, me hizo mucho ruido la, eh, las palabras de, de este locutor diciendo no. Y bueno, y la madre, eh, mi mamá no, no supo decidir. Sí, decidió por la familia. Y eso es una decisión. Claro. No todas las mujeres claro. a veces buscamos el brillo. Y a ver, y por ahí me, me, me voy un poquito a, a lo que es la mujer en la historia. Y la compar, si tengo que, que buscar una comparación. Teresa de Calcuta eligió su forma de vida. Eligió trabajar en la espiritualidad y ayudar al prójimo. Y te voy al otro mundo. Coco Chanel eligió ser la mujer revolucionaria de la moda. Entonces, ¿cuál está bien y cuál? No, ninguna. Eligieron, cada una eligió es lo, lo que, que quería. También es lo que salió en ese momento. Sin irnos más lejos, como te decía hoy... Eh, Quizás esta señora, o no pongamos el ejemplo de la señora, pero quizás otras personas eh, que nos puedan rodear con más edad, de tus <coughs> abuelas, ponele, o, o mamás nuestras, sobre todo la tuya es mucho más, seguramente mucho más joven, pero quizás esa decisión la toma, por eso yo te iba a preguntar si, si no tuvo un poquito de influencia que tu marido en ese momento se hubiese venido. ¿Por qué te digo? Porque por ahí las decisiones quizás no hubiesen sido eh, decisiones que ellos querían tomar en ese momento de, de venirse o quizás de trasladarse a otro lugar, pongamos el lugar, y lo tuvieron que... Sí, eligieron la familia, pero no eligieron a su decisión personal que tenían ganas de tomar en ese momento, ¿entendés? Claro. Por eso, a raíz del tiempo, vos, esta persona, o quizás cuando o fallece el marido o se separan, empiezan a tomar decisiones por uno mismo para hacer lo que a uno mismo le gusta. Pero muchas veces, es, nosotros, a mí me pasa también muchas veces que me cuesta mucho tomar una decisión porque eh, para no sentir la culpa, entendés? No sentir la culpa, entonces por ahí estoy casada, pónganle, vamos, no, no estoy ni casada ni nada, pero para dar un ejemplo, estamos ¿Cómo? casados, ¿no? Tengo que tomar la decisión de separarme, que les pasó a muchísimas parejas. No se separan porque, primero, los hijos son chicos, tenemos que seguir una creencia familiar, eh, primero casarnos con el, el novio de toda la vida, después tener los hijos, que hoy no existe, ya se va dejando de lado. Y después esto, si tomamos la decisión de separar, ¿y nuestros hijos? ¿Y qué pasa con ellos? Ay, por Dios, todos los pensamientos que nos pasa como mujeres y como claro. hombres también... Para tomar esa decisión. Y quizás... Por eso lo que necesitaríamos, ¿sabes qué? Es tener por ahí una psicóloga que nos vaya guiando por ahí en este tema y, y, y alguna claro, vez la invitamos. Pero... pero el tema es, la decisión que vos vas, suponete, el tema de la separación. Eh, no sé, a mí me costó un montón separarme. Por ahí, por las culpas. Ahora, hoy me pongo a pensar y digo, qué tontería. En realidad no fue culpa, fue un proceso que yo fui llevando... Hasta que tomé la decisión, porque tomar una decisión así tampoco es fácil, vos medís muchas cosas, pero es culpa no, porque no. el día que me separé, perdón, bueno, perdón no, no, por no, él, pero fui la, la mujer bien. más feliz del mundo yo no negro, soy culposa o sea, así y eso lo sentí como que yo te voy avisando te voy diciendo o sea yo soy claro es un proceso yo te voy avisando el que avisa no traiciona como claro dice, tal yo cual yo te voy avisando si vos no haces nada al respecto o sea te voy diciendo lo que me molesta si vos no haces nada o lo que viste nah, llegó un no por eso donde digo decís, que bueno acá me bajo o sea es seguir en la cómoda porque sí, para el afuera éramos la familia perfecta, esto, el otro, pero, bueno, pero a mí me faltaba algo. Entonces... Yo creo que en las, en las mujeres que nombraste vos eran eh, admiradas, creo que por muchas mujeres, por las tomas de decisiones quizás fuertes para ese momento que habían tenido. Hay mujeres de, vuelvo para atrás, porque ahora estamos evolucionando la toma de decisiones de mujeres... Eh, el hombre es como que siempre podía decidir y plantear la decisión que traía, algunos, sí, sigamos, algunos sigamos todo al hombre. Todo. Claro, la pero mujer para, toda claro, para, yo ahí por ahí te corrijo, o sea, te estoy nombrando de, no, de mujeres que fue, que son de otra generación. No, por eso no, es digo. Misma, pero fueron otras miradas. miradas fueron otra miradas, por otras mujeres. Claro, y yo comparo exactamente lo mismo, para mí es lo mismo, no a nivel trabajo, ¿no? Pero para mí la toma de decisión y la fortaleza de. Teresa de Calcuta, de seguir ese camino, para mí es exactamente lo mismo, una madre de casa que no quiere trascender en el mundo y seguir trabajando por Porque lo que ella quiere. Porque de tu pareja vino y te dijo, yo ya decidí, me quiere ir a Pinamar, ¿vos qué haces? Era, si no lo seguías, que él se quedaba y echaba no sé. atrás su decisión. Claro, o... no sé. O sea, porque no era para vos no era solamente la decisión de me voy a Pinamar o me quedo en el brillo de la ciudad. Claro, no sé. Era, ¿Qué pasa ahí, con la familia? Claro, por, claro. Ahí, por ahí... Por eso ¿no? que te digo, a lo que, a lo que yo me refiero, no me dije, no me refiero porque son mujeres, que la mujer del, del hogar y la mujer de, de eh, María Teresa Calcuta que fue muy conocida por ser una persona conocida, no, todas las mujeres somos iguales, en, somos mujeres y tomamos decisiones. Oh. Yo creo que para otras mujeres... No quiero, dar, no quiero rondar en, en lo que yo yo he escuchado muchas mujeres, desde mi mamá, amigas de mi vieja, de otra generación, como vos decís, que te han dicho, te vas a separar lo mejor que podés haber hecho. Y esa sensación de que no pudieron tomar la decisión, tomaron una decisión, quedarse, con, quedarse en el hogar, exacto Por pero ahí, no ahí tomaron la que... decisión que querían tomar. ¿Entendés? Bueno, pero a eso a eso Que apunto. deseaban profundamente Vos. tomar, por miles de cosas. Claro. Exacto, ahí estaba la pregunta de, del día Acá hay de un hoy. mensajito que, que habla de tomar la decisión, para que era eh, que justamente, ¿no? Tomar decisiones en la vida es lo más difícil, pero te da liberación más allá de los resultados. Claro. Bien. He tomado decisiones terminantes, una cambiar de lugar para vivir con cinco peques, siendo sola para un tema de trabajo y haciendo un cambio rotundo de vida para la familia. Beso claro. nos manda Miriam. Esta cosa de Beso interactuar y que claro. no sea tampoco, ¿no? Eh, pero claro que sentís una liberación. Porque pero es lo sí, que... obvio. Y que se puede, con esa cosa de cuando hablamos de la comodidad y del quedarse, eh, salió, se fue de Mar del Plata a Pinamar con cinco pequeños. O sea, con cinco hijos. Claro, por eso digo, la decisión, si siempre está basada, creo, ¿no? Si siempre está basada en lo que vos querés, en lo que vos creés ah, y claro, dónde bueno. querés ir, está perfecto, o sea, bien, así te equivoques, no importa si te equivocás. Obvio, pero probaste. Porque en ese momento probaste, hiciste, y fue decidiste, hiciste, decidiste y fuiste lo que vos querés. Lo que sentiste. Exacto. A, bueno, Exacto. a eso es lo que voy, lo con que que Mucha gente mejor no lo pudo para pasar. vos y para tus claro, hijos y para el claro. entorno. Claro, ahora... Hay situaciones en las cuales yo decidí y decidí estancarme y quedarme. Está mal y no. En realidad, ¿entendés? Es un proceso el cual yo tengo que aprender a salir de ese lugar de confort, me parece. Muchísimo. No solamente vos, nos pasa a más claro, de una. Y Yo que creo que la mayoría es estamos acá, Totalmente. Eh, no sé, y claro. mucha gente nos cuesta, cuando encontramos el lugar de confort, queremos tomar una decisión, y ah, a mí en lo personal, pero no quiero hablar, pero hay mucha gente que les pasa esto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta salir? y me... Tenemos miedos, hay inseguridades. Claro. Entonces, wow es como que te cuesta tomar la decisión. Quisiera, pero doy un paso para adelante... No, es como que me retengo, ¿viste? Eh, o sentir la culpa, a mí sí, a mí, me, a mí me pasa muchas veces que por ahí decido, ay, cierro los ojos y decido más cuando tenés chicos, chicos, chicos y demás. Y quería, no, y te quedás por los chicos, ¿viste? Y después sentí, y si te vas, sentís culpa, ¿por qué no Pero te quedaste? Que no, si no, no me libero sabes, cuando tomo no la decisión, decisión. Yo, yo, yo lo, yo No me libero. Yo tuve, eh, el fin de semana pasado, tuve eh, una invitación a Mar del Plata, que tocaban los Totoras, bueno, divino, todo una, una, un plan hermoso. Y chicas, la verdad, yo decidí quedarme en casa porque venía mi hijo de Buenos Aires. Obviamente que mis amigas me, me dijeron qué me pudieron haber dicho mis amigas. No podés, no podés decidir eso, no podés quedarte con tus hijos, ya está. Son grandotes, son peludos, bueno, imagínense todo lo okay. que dijeron. A ver... Pero ¿Qué? ahí está ¿Cuál el tema. Fue, ¿Cuál fue mi respuesta? Y no sé, bueno, busqué una excusa para en realidad no decirle que yo me quería quedar, no quería, no me importan los totos Ah, los a, a eso lo que iba, si vos te quedaste con, con tu hijo porque realmente lo que sentiste el amor de quedarte y no claro. y querías eso, está perfecto claro. la decisión que tomaste. Ahora, a, a veces, veces la tomás, la decisión, a veces claro, una camuflás, respuesta. claro. ¿Entendés? Para, Para no quedar como tonta y hacer lo que uno <risa> quiere. Claro, <risa> exacto, y hacer lo que uno quiere, claro. porque en realidad no me interesaba ir a la, ver a los Totoras, sí quería ¿Y quedarme conmigo. ¿Qué piensa la gente? ¿De ¿Qué pensarán sus amigas? No, en altura? absoluto, en absoluto. Para Lo que sí no me digas que a veces nos rompe los quinotos que están todas. No me no, no, no. No, no, rompan. No, claro, no llega un momento ir. que no querés decir chica bata. ¿Y tu hijo, qué sentís? Vos porque eh, con ese hijo que era chico y por el que vos te viniste para acá de grande tomó la decisión de volver a la de volver. al brillo de la ciudad y yo lo empujé Te lo también en y yo cara siempre alguna vez el, no. el cambio de o le gustó estar criado acá para nada él fascinado de hecho mi decisión realmente se basó en lo que quería mi hijo no en lo que quería mi mi marido en ese momento mi hijo yo llegué en marzo y dije bueno trabajamos todo el verano dije en marzo mi hijo se adapta y le gusta pinamar en el jardín y acá queda. Claro. Yo pensando que mi hijo iba a decir, no. Fascinado de la vida. Fue el mejor día de su vida. Yeah. Cuando salió del jardín, porque claro. Y te entró te al, árboles, chicas, y te entró al colegio y tenía una montaña de pino claro. donde estaban jugando. con Yo les pregunto, por ejemplo, <risa> hagamos algo más banal. <risa> decir Van vale a la peluquería. sí Vamos a, a poner un poco... Se sientan para cortarse un poquito el pelo. ¿Toman la decisión enseguida? Cuando quieren cortarse el pelo, van y dicen, me lo corto de esta manera y no me lo corto. Yo, si vos me seguís en el... Tengo un registro de fotos de mis cambios de pelo. O sea, voy... ¿Toman la decisión enseguida? Sí. Ah, yo hace un año me quiero cortar el pelo y no puedo. No, y yo le corté no, el <risa> pelo, pero detenerlo por acá y decir, cortame, y que el peluquero me diga, no, no te puedo cortar el pelo. Sí, te vas, te arrepentís, claro. viste, o sea, tenés unos rulos re lindos, cortámelos. No importa, ya crece. Claro, porque viste que hay sí, mujeres... que el color claro. y todo eso. Hay mujeres ¿no? que van, se sientan y, ay, ay qué bueno, ay, que sí, que no, que, sí, no, que, no, que color, que no tanto claro. color como sí. con la ropa, lo mismo, viste. Sí. Eh, la decisión de comprarte algo, ¿qué pasa por esas decisiones diarias, banales de todos los días, por no, ejemplo? yo soy muy osada y así, con plata, siempre, o sea, uno de mis dichos es con plata cualquiera. Entonces, yo me he comprado un auto y después veo, y de algún lado salí. ¿sí? Sí. Ah, muy no ve. entonces Sí, de comprar un autoplan en el shopping, ¿viste? Claro. Y sí, sí. Y está perfecto. Y vuelvo a lo mismo. Por más que sean decisiones banales, como decís, vos, Lau. Sí, porque son de todos es lo los que días, querés. ¿no? Sí. Es lo que querés y está perfecto. Y si vos estás segura de lo que querés. Y allá le doy sé, así te vayas a pintar el pelo de blanco y de rojo y de lo que vos quieras. Y que viste cuando te, te dicen, yo ya sé que a esta altura yo ya me conozco y sé que si me caigo me levanto y me sacudo y volvés, pero, claro. y si me equivoqué, pero yo hago lo que yo siento en ese momento. Yo bueno, soy de tomar Bueno, claro, de, de la base que de equivocaciones se aprende continuamente. Entonces, sí, chicos, que, bueno, claro, hay que equivocarse más. <risa> O sea, salgamos todos y mismas decisiones rápidas. No, wey, a mí me gustó una vez escuchando un programa de televisión, ya lo he contado un montón de veces. Una mujer que hacía muchos años que estaba casada, literalmente estaba y seguía casada con hijos grandes y todos, eh, iba a cumplir el sueño de su vida, renunciaba al programa de televisión y se iba a trabajar a España. No de locutora, no de actriz, no de nada que ver con el medio, se iba a trabajar a España a trabajar de lo que fuera. Pero el sueño de su vida que lo había. Eh, dejado eh, atrás por un montón de cuestiones y había decidido que ese era su momento. Charlado con el marido, el marido se quedaba a vivir, porque tiene un muy buen trabajo en, en Buenos Aires, se quedaba a vivir acá en, en Argentina, y ella se iba, por una cantidad de tiempo, no sé, un año fácil, a España a trabajar. Pero no es que se iban separadas, niña, tomó la decisión en ese momento de... De cumplir un sueño. De cumplir con su sueño. Yo digo, wow, ¿no? Porque no estás hablando que me voy a Pinamar, ni nada. Bueno. Estás hablando que te vas a un lugar tan lejos eh, y dejar tus hijos, los dos hijos que daban con el padre. Uh -huh. Pero ella decía que era mujer y que no por ser mujer y haber estado en su casa siempre y haber dejado mucho tiempo, tenía que dejar de cumplir su sueño. sí que la decisión estaba tomada y que se iba, y estaba súper hablado. Yo digo, guarda, es un. Claro. ¿No? Esa, qué linda pero decisión. Bien, es lo que, eh, claro. claro, pero a eso es lo que iba, viste, que, que a veces uno lo, lo puede tomar y hay otras personas que toman la decisión, pero no la que quieren. O sea, al, claro, al resto del año ahí. y a la vida lo van a, lo van a, a volver a tomar, pero bueno. Claro, eso. por ahí sí está piola que te acompañan, ¿no? En tus decisiones, eso es. es una bueno, mitad. pero ¿por qué? Porque la decisión de la otra persona quizás no sea acompañarte. Y está bien si vamos a esto. Si cada uno tiene que tomar la decisión y la otra persona no te quiere acompañar porque su decisión es quedarse por podría... X causa, me parece... No, eso es lo que a veces tenemos que, eso, ¿no? que Yo siempre fui de que mi vida es mía y decido yo. Llegó un momento donde decís, no, tengo un hijo, un marido, eh, sí, mi decisión influye en la vida de los otros, ¿no? Pero me duró poco. Claro. pero qué, ¿qué pasa? No solo mi ¿Qué? matrimonio, sino que el hacer parte a la otra persona, ¿viste? Es como que no, se hace lo que yo. Muy democrático. Bueno, pero o sea, la, las decisiones son plenamente de tuyas. Claro, claro, claro. no, no, no, no hay mediación de nada. Es lo, yo intenté, pero. Se hace lo que yo decís, digo. Claro, o sea, yo intenté esa cosa de ceder espacio y decir, bueno, a ver, consensuemos. Pero no, estás al puta lista, yo, yo decido. Volviendo al pelo, cuesta, yo les digo, eh, preguntan, ay me corto el pelo y por ahí estás en pareja, y te dice ay no te lo cortes porque así te queda, pero yo me lo quiero cortar, no pero no te lo corto, te va a quedar mejor así, por eso si te lo cortas ¿qué hacen? Lo que yo quiero. Ah, bien, yo me lo corto, obvio. Te lo cortás. Obvio, me lo corto y ah, llego lo y no. Lo voy a notar. No se dio lo voy a tijera. notar. Tijera. Ahora con el lacio. No, me gusta mucho más eh, el pelo lacio. Me encanta. Bueno, bueno, me dejó no los rulos, dijo. No, sí, obvio, vos haces lo que quieras. Y sí, sí, lo que Claro. Y a lo que, vos ven, a lo que vos nombraste recién, ¿no? Que, o que el otro te tiene que acompañar. Supónganse ustedes toman una decisión como la que tomaste o toma tu esposo en su momento, tu exmarido, y toman una decisión de, de irse. Estás en pareja, te querés ir, y la otra persona te dice, bueno, yo me quiero quedar. ¿Qué onda? ¿Para dónde me quiero quedar? ¿En la relación? ¿En la, la casa? Estás bueno, en una, una... relación. Claro, es lo que te pregunté yo. ¿Qué se pasó? Yo tomo la claro. decisión de, de. Quiero irme, porque ustedes dicen el otro te tiene que acompañar, pero hay que escuchar a la otra persona también que quiere. Yo lo, lo mato, ¿no? Eh, pero yo tomo la decisión de irme. ¿Qué pasa si el otro te dice, mirá, yo la verdad que no puedo decidir todavía en irme. Para, este, si vos me decís, decido quedarme. Uno decide irse, uno decide quedarse. ¿Qué pasa en el medio? Porque el otro también tiene que pensar, no es que tenga que acompañar. Ah, no, vos seguime, como decís vos. Me lo corto y me gusta lo que entendés. <risa> este, ah, no, me quedo, andate. Si quieren, o sea, nada. Si vos amás, si está eso, la decisión, ¿qué pasa? Eso, el... Creo que, que tiene que haber un consenso claro, entre los dos. Claro, la balanza. <risa> entonces <risa> no claro. siempre tomamos las decisiones, quizás no, que no. tengamos gamo y somos felices y perdice. perdices. No. de una base, claro, si estás en pareja, si estás en pareja, consenso. Por eso, charla, claro. pero después eh, hice lo que yo realmente sentí. <risa> Me, Hiciste me, la me que claro, te de hecho, con, no, ese, sí. claro, con ese criterio, eh, yo tampoco, tendría que pensar que tampoco hice lo que quise porque me enfundé en si mi hijo estaba bien o no estaba bien. ¿Entendés? Claro, tu decisión Ay, estuvo... Claro, claro pero estuvo, a ver, es en función, todo lo que hablamos en función y, claro, y con claro, el contexto, te pero el influyó contexto un poquito el contexto. Pero claro. lo bueno es que o no lo lo te arrepentís y que estás contenta. Para sí, nada, está para buena, nada. Está el contexto cuál era, elegir una vida de trabajo... En otra ciudad o dedicarme la a mi hijo y a mi familia. Saquemos la pareja por ahí de, de, de, de contexto. Pero que el trabajo también te lo hiciste. Claro. A ver, elegí la familia. Por eso, por eso insistía de que muchas mujeres eligen la familia, eligen ser más de casa, Sí, eligen... pero también te pero reinventaste aparte. porque saliste de los brillos claro. de Canal 13, pero de repente ahora estás en Radio Mix, o sea, estás ah, en los medios. Ah, totalmente. Memes. Ahora, Obvia, o sea, totalmente. Pero creo que va en la personalidad sí. de uno, que te vas a reinventar, y cuando te dicen, ay, vivís en ese pueblito, ¿qué hacen ahí? y a mí, no a mí no me alcanza el día está en las decisiones que uno Totalmente. va tomando día a día Totalmente. y vos vas a tener brillo en Buenos Aires o en Pinamar o sea porque Karina vas a ser Karina en Pinamar te vas a hacer tu espacio y a ver esto no no obviamente vas a ser ama de casa y obviamente en que sí tu lo casa, que pasa en es que en Buenos Aires o acá claro el pero tema pero chicas, eso, creo eso sí que todo es, vamos a sea. disfrutar de lo que vas Armando en el momento en la vida O sea, en ese momento decidí ser ama de casa Y dedicar todos mis años a mi, a mi hijo Y lo disfruté Por eso está, está la decisión bueno. sí. Con seguridad, con confianza De lo que vos querés hacer En ese momento decidí estar con mi hijo Porque tranquilamente ¿Sí? podrías haber decidido ¿Dónde? Estar con tu hijo acá Y de repente viajar a Buenos Aires Y seguir haciendo tu vida de brillos Y de mm. modelo como estabas haciendo También estaba buena, por ejemplo Sí, claro, ¿Vos elegiste otra cosa? Está A ver, perfecto, hablamos en de la mi caso, en mi caso eh, fue muy gracioso porque el que tomó la decisión fue mi ex, pero mi ex sí hacía eso, mi ex no estaba nunca acá <risa> <risa> la que O sea, que vino <risa> La que estaba era yo, <risa> <risa> estaba era yo. <risa> ¿Entendés? Pero vuelvo, o sea no me, yo no me fijo en lo que él hizo y en lo que él planteó en la que y cómo lo manejo, vos. me fijo en lo mío claro. en lo que quiero yo ¿Sí? Yo en ese momento decidí y aposté a la familia y lo, tomé esa decisión. Y no me pareció errada en absoluto, uh -huh. en absoluto. Es tal cual decís vos, Cari. Eh, hoy llegó la pandemia. Bueno, a ver qué, qué, cuál es mi mayor pasión y listo, abrí la escuela de modelo. Y volví a mis raíces y volví a claro. lo que me gusta y volví ¿Y a... Y cuando a... tu hijo se fue a ¿verdad? Buenos Aires, ¿no se te dio de decir, bueno, vuelvo allá? No, porque en realidad tenía otro hijo acá tiene que tomar que otra decisión, pero igualmente ya tomé esa de decisión. Decision. Claro, es que así es la vida. Sí, obvio. Así es la vida y Puede así ser como que es le digo, mi vida, las es la decisiones vida de diarias todos. y las decisiones grosas, que claro. creo que esas son las que más por ahí el contexto o un poquito influyen, porque si decimos que no somos super evolucionadas. Ah. o sea que siempre un poquito, creo desde mi punto de vista un poquito. Pero ponele así, influye. ¿no? Que hoy lo hablábamos en la oficina. Porque me preguntaban, ¿y cuál va a ser el tema de hoy? ¿Y qué pasó, viste? <risa> este Y de las decisiones, ¿no? Y que yo soy muy así y de repente mi mamá es lo, lo contrario. La tuyo. Claro, mi papá le, le elegía el color de la tintura. Cuando falleció mi papá, mamá no sabía el talle de pantalón que usaba, el color de la tintura... Pero no porque mi papá le marcara así, sino que mi mamá era cómoda y iba mi papá a hacer las compras. Ahora, ahí vamos ¿Entendés? de vuelta. ¿La decisión de tu mamá cuál fue? Estar cómoda. Tal cual, o sea, viste cuando renegaba, con... bueno, Yo tengo... claro, y no, mi, mi, ella suegra en quedarse... ese momento era tal cual como decís vos, mi suegro le compraba a chicas hasta la ropa interior. Claro. Era increíble. Eh, y yo veía y digo, no puede ser, Norma no quiere que la acompañe y la llevo es yo que, y vamos a... De claro, compre? es que no, viste no, no, que no, a una que están ella, así no. como que le llama la atención, ¿viste? ¿Y cómo, ¿Cómo ven es? las decisiones pero de los ¿cómo hombres? hombres? Les... ¿Cómo es que? ¿Cómo ven las decisiones de los hombres? Somos mujeres, pero ¿cómo vemos las decisiones de los hombres? ¿Les parece que les cuesta más decidir menos que Yo creo que, que a nivel otros? pareja eh, les cuesta más, ¿no? Eh, tomar la decisión de separarse, ponele. Yo creo que sí, que la mujer siempre es la que toma el yo creo que son más que, que por ahí el hombre. estadística ¿No el de... no próximo programa estadística, estadística. Pero yo sí. tengo que probé pido el... la palabra ver, pido el... la palabra a ver cari pido la palabra es, es una de las estadísticas la mujer en el caso de la separación como ustedes mencionaron cuando la mujer se separa ya viene dos años atrás gestionando esa separación Haciendo prueba y error, no es eh, no es de repente, ¿no? porque lo va trabajando aunque no parezca. Y cuando se te fue el amor, por ejemplo, y cuando y no te diste cuenta, tal cuando tanto. tenías que prestar atención en esto, cuando me estaba aburriendo, cuando estaba cansada, es decir, la mujer viene dando señales, el hombre dice bueno ya se le pasa. Estas cuestiones que siempre decimos. Mm -hmm que quizás es tanto lo que hablamos porque estadísticamente la mujer dice no 6000 palabras mil sí. no. palabras no, no, no, no, no, por día y el hombre dice 3200 no, palabras ¿Eso que está bueno está bien o está mal? No, no, es decir, es entendible, porque no vamos hablando así en serio, es entendible que el hombre diga, y bueno, y bueno, es tantas las palabras que solemos Tanto decir. lo que decimos hablamos claro. De nosotros, claro. Pero la mujer elabora, en cambio el hombre cuando toma esa, esa decisión, por eso puede ser que la mayoría te deja por otra o, o lo que fuese, ¿no? esas decisiones trágicas, pues no las piensa. Después viene el arrepentimiento y todo. En ese sentido, el hombre no es tan pensante en el momento de separarse. Yo creo que el hombre por ahí piensa más en el tema del auto, de cambiar el auto, o sea, es el que toma más las decisiones, ¿no? Esas así de... Eh, sí, es, eh, eso es así es una creencia. Yo viéndote Yo creo... a vos te diría que no. Porque vos sos no. capaz de cambiar el auto, de cambiar. No, en mi pareja bueno, de hecho sí. no, pero ¿te parece? Vamos a cambiar el auto, vamos de vacaciones, no podía nada. Eh, y yo soy, pero bueno, yo soy muy... pero desde Tengo lo... muy desarrollado mi parte masculina, me decía. Claro. Porque yo que se separarme. <risa> se va a enojar mi prima, va a decir, ¿viste? Porque yo digo que yo no creo en los psicólogos. Eh... Y mi prima, que es psicóloga, dice, no es una religión que uno cree o no cree. Pero la típica, que yo antes de separarme fui a terapia también. <risa> claro, bueno, Ana, existe eh... la mayoría antes de separarse. Claro, pero hace bueno, terapia de y me mujeres. decía que yo tenía muy desarrollado mi lado masculino. <risa> Tal cual. Bueno, pero en general las tomas de decisiones, como para ir eh, dando un cierre, dando un cierre eh, tiene que ver también con ciertas circunstancias, ¿no? Eh, hay decisiones que llegan a un extremo, como por ejemplo en el caso de la violencia de género, mm. que llega a un extremo que no le queda otra, quizás no quiere tomar esa decisión, pero debe tomar esa decisión. Y está bueno este es lo que ustedes estaban debatiendo para mandar este mensaje a todas esas mujeres que quizás están ahí en el límite, que no se atreven, que tienen temor, que todo se acomoda. Y de que tal, se puede, salir. Y, Exacto, se puede, y, se puede salir. y se puede. Así que hay decisiones que duelen más, otras que duelen menos, pero el tomar decisión significa una transformación y significa un cambio. Y enfrentar ese cambio de Yo creo que muchas veces, más allá de una. O sea, creo mucho más en la violencia de la cabeza psicológica, más que en, en la agresión física. Porque viste que muchas veces eh, te menosprecian y te ponen en un lugar. Donde te hacen pensar de que vos no podés sin la otra persona, sin tu pareja y que no vas a, a poder salir, pero sí se puede. Tenés Ese que... es el ataque de los débiles, el más, con, el, el más común, el de no reconocer quién está haciendo y ataca psicológicamente y hace transferencia. Eso es... Y el no reconocerse uno mismo, ¿no? Porque el momento que uno se empieza a reconocer y, y ahí está, que no te vas a dejar ni ningunear ni, ni boludear como quien dice por nadie. Eh, también yo creo que ahí estamos, el aprender a reconocernos y ser nosotras mismas y empezar a hacer lo que queremos, tanto como la mujer como el hombre. Eh, porque acá no estamos hablando solamente de mujeres. No, no, porque eh. también hay muchas mujeres que someten. ¿Viste cuando vos decís? Claro. O sea... Volviendo a la, a la pareja, ¿no? Que decís, yo no quiero un perrito faldero, porque no me interesa. O sea, a mí me gusta tomar decisiones consensuadas. No quiero ni alguien que me lleve a los tirones ni un perrito oh, faldero. Porque si no, no va. O sea, están Juntos a la lo... par, como quien dice. Tan el bueno. tema juntos esa, a la par está bueno. Esa buena. es la definición que yo usaba. Es el juntos a la par, ni adelante ni atrás. ¿Viste? El, el juntos. Hay un Una caso pareja, pareja. De, de muy conocido de este dentista de La Plata, Barrera, oh, creo que nada, era. Claro. Bueno, que todo el mundo hace ese chiste, pero ese hombre fue sometido psicológicamente por su suegra, por su esposa y por su hija. Y vos decís, ¿cómo mató? Pero, ¿qué, ¿qué le hicieron? no Sinceramente, si vos escuchás no. la historia, y es un hombre, no es sí, una, mujer, una mujer, y hay mujeres que pasan por lo mismo que él... Eh, millones de mujeres que pasan por lo mismo que él. Bueno, esto sucedió al revés, por eso esto no importa, el hombre o la mujer, sucede, es que sucede. Muchos, las mujeres muchos, son sí. más manipuladoras en ese sentido. Uf, sí. terrible. Eh, y hay que pensar que, que tomar una decisión, a veces tomar una decisión también de muerte, pensar que tomas una decisión de alejarte de un lugar de violencia y es tomar esa decisión, tanto la mujer o el hombre de que si me voy me mata entonces es ojo con esa decisión como es entonces bueno apoyar en este caso que salió un tema re lindo re lindo no es lindo perdón pero, pero un sí. tema que es para hablarlo que sería la violencia violencia porque yo no diría violencia de género que es mujer a la mujer sino la violencia entre de sí, las personas, ¿no? Decisión al límite, cuando los tenés los humanos, que tomar exacto. una decisión porque ya estás al límite exacto. de determinadas situaciones. Que es, es otro caso, más allá que tomar una decisión de un cambio de hábito, un cambio de, de, de lugar, eh, también tomar una decisión en el momento de separarte. Hay muchos factores. Uf. Están los hijos, los que tienen hijos, y también lo económico, que es algo, un Ay, tabú sí. terrible en las mujeres. Yo mi casa, el sillón. El sí, sí, sillón. El... ¿Y, eso ¿Estás el... hablando en serio? Sí, ah, sí. Y dice, no, dice, porque y yo sí, todo lo bueno. tengo que repartir. Llévate el sillón, vida. Claro, llévate <ríe> todo. No, pero viste, me ha pasado así de amigos y que decís, no, no, Digo, eh, no, pero... Tenés, te, ¿Tenés tiempo todavía como para ser feliz y buscar otra cosa y otra pareja? y eh, No, yo ya estoy... Y que tienen 60 años, ¿viste? Y que vos decís, no quiero dejar mi sillón. Y mis amigos. Y, y sí, uno va dejando. Dice, vos porque me... sos distinta y no te importa la plata. No, no, yo le doy... O sea, no le das importancia a la plata. No, le doy la importancia que tiene. Mi felicidad, mi tranquilidad. Vale más. Todo eso, es esa cosa pero que tiene no lo material, creer, ¿no? el despego de lo material. Sí. Pero también tiene que ver... Eh, no te lo vas que, a llevar eso. Pero tal cual, pero tiene un proceso. Obvio. de, es de el desapego de cada cosa, De ¿no? cada cosa. Pero ¿cuánto te costó ese sillón conseguirlo? ¿Qué sacrificio tuvo ese sillón para que tenga ese grado emocional? A lo cual, claro. eh, después te das cuenta que dejas el sillón y que pasa dos, tres años y te compras un sillón sí. moderno y con tu esfuerzo, con tu sacrificio, también de la misma manera, pero el sillón vuelve, porque van y vienen los sillones. Porque le cuesta, cuesta, básicamente. Sí, cuesta. Cuesta y también, bueno, vamos a ir cerrando, pero también hay, como dice Karina, una cuestión emocional, pero hasta en la ropa, chicas, nos pasa. Eh, que vos Según sacás ropa estado, vieja vean, y te gusta este y decís, claro. ay, esto, ¿cuánto costó? O, ¿O realmente el cariño? ¿En qué momento pasó? Eso te iba a decir que Ahí a... me lo guardo porque seguramente sí. que lo voy a usar. Y no decidís no más. No lo nunca más. Por eso. No. Eh, de lo más chiquito a lo más grande. te bueno, cuento un mensajito que, que está lindo? Contale. Contalo. De Alicia, que, bueno, que ella decía de, que tiene que ver con todo, ¿no? Que son como más allá de las decisiones diarias que hay tipo de decisiones básicas, como el hecho de cuando empezamos, que estudiar, que es la, la primera, decía ahí, no de qué claro. estudiar, y que por ahí sos muy joven y es la, lo, lo que te va a acompañar el resto de, el resto tu, de, vida. de tu vida. Eh, si te casas o no te casas si tenés hijos, si te separás, dónde te vas a vivir, esas son decisiones como de las básicas que, que, que, que son decía que Alicia, vamos, que siempre participa bien. siempre, que ya la vamos a traer. Y que no son nada fáciles, porque bueno, yo por ahí lo veo ahora mi hijo más chico y está en plena decisión de qué es lo que estudia. Es que es una responsabilidad, porque después con eso es, ¿qué vas a hacer? O sea, sos joven ahora como para decir, y yo voy a ser arquitecto de acá, que me muera. Bueno, y nos vamos con la decisión más importante que es ser feliz hoy, acá y en este momento. Totalmente. así Así que nos vamos a un corte y ya volvemos. Con más.